Sábado de la Semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 27 al 28 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando le dijo «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Esa mujer ha quedado maravillada por la grandeza de Jesús. Podríamos decir que envidia a su madre. Uno de los honores profundos que puede experimentar una mujer son los hijos de ella nacidos y por ella educados. Hay también las fecundidades espirituales. Esta aclamación de esta mujer simboliza el resto de Israel. Le dice dichosa a la mujer que te llevó en su seno y cuyo pechos te amamantaron. Jesús rechaza esta postura de privilegio. Jesús rompe con la tradición judía y amplía el horizonte del reino a toda persona que quiera recibir a Dios como el único soberano de su vida. No es la pertenencia a Israel lo que da la garantía de acceder al reino de Dios, sino el escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, con la cual ciertamente no está desautorizado.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 pisando a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra de Dios que le había dirigido a través del ángel. San Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí, en cierto modo, como el modelo de los creyentes, ya que dijo, hágase en mí según tu palabra. María es más bienaventurada por haber escuchado la palabra de Dios,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 como María, la primera discípula de Jesús, sabemos escuchar a Dios con fe y obedecerla. Ahora que la Iglesia y en la Reforma Posconciliar ha redescubierto el valor de la Palabra de Dios, podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús, si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa Palabra. Entonces es cuando se podrá decir